La famosa carrera de la muerte San Francisco Macorís. Ay, ay, ay. Fue algo. Fue algo increíble sábado y domingo. Dios mío. son dos días. Son dos días ahora. Esto es. Esto es una experiencia de hace muchos años que no es debido, pero estos muchachos no entienden. Decenas de personas fueron apresadas en horas de la tarde del sábado 27 de febrero luego de que intentaran participar en la carrera de la muerte. Durante el operativo realizado por la Policía Nacional, los jóvenes fueron detenidos durante la carrera realizada en un barrio del municipio mientras otros trataron de escapar de los agentes, lo que provocó varias persecuciones. Así, los participantes desafiaron de nuevo a las autoridades y más aún cuando se han dispuesto medidas para evitar... La propagación del COVID-19, entre ellas, la aglomeración de personas. Sin embargo, esto no detuvo a los intrépidos que volvieron a realizar la carrera similar el domingo 28 de febrero, provocando otra vez la intervención de la Policía Nacional en la actividad clandestina ilegal. Las motocicletas detenidas fueron llevadas al Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional y se espera que las próximas horas sea remitida al Ministerio Público, señores. Miren eso. ¿Tiene audio? Vamos a poner eh, eh, eh, el audio. Retorno, flag. No tiene audio. Ok. Señores, ustedes vieron el desenlace sábado y domingo, la, eh, ese es el sector de la hermana Mirabal. Sí. Eh, de la parte alta, San Francisco Macorís. Fue algo fuerte la gente de por ahí, señores mayores. Usted sabe cómo es que son personas mayores, tranquilas, que viven en ese entorno. Claro, claro no, no es que eso se puede justificar. Eso es ilegal. Eso, es que eso es ilegal ilegal, no es que no estamos hablando que Qué ilegal eh. no es que tiene y más, que y menos, y menos, un permiso, y menos, un permiso, y si un perímetro, pero la carrera todo pero la carrera la carrera, no, tampoco, nadie se le acerca. la carrera tampoco debía de hacerse porque eso es una violación a las medidas de COVID que le dicen, no se aglomeren a la gente y ahí está, ¿Y banco, la ¿verdad? gente ¿verdad? se, se aglomera. El, el, el no, la carrera, mira, mira lo que, lo que tienen que hacer los muchachos bueno, es lo que les gusta eso, lo que les gusta la porque la no hay nadie, nada. eso, o oh, mira, eso no hay nadie que lo encabece ahí no hay nadie que no, que yo soy que la hago, nada de eso. Eso es que se meten y la se, se meten se la y ya, porque nadie está diciendo que no es tradición pero está diciendo que no. Ah, ¿pues no está diciendo que Eso es pues 30 años, más de 30, tiene eso. Y eso, siempre, come, eso comenzó... Eh, siempre ha sido ilegal. Eso, eso, comenzó, eso comenzó siendo como una, una carrera para que los niños jugaran con bicicleta y patines, que sí, de, sí, y sí, se ha transformado con el tiempo. Y, ahora el y tí tí tú sabes por qué se nota más eso. ahora, porque ahora hay redes sociales que antes no la había, ahora hacen flyers de eso, que antes no lo había, por eso y que se, publicidad, se nota más. Exacto. ¿Entiendes? Por eso que se nota lo, más... ¿Y ¿Por la qué policía tú crees que, que está con mano dura, que quiere evitar ese tipo claro, de cosas? Claro. Que... ¿Y por qué tú crees que a veces que lo malo se propaga más ahora? Que la gente está hablando más de República Dominicana. ¿Por Porque hay, hay redes sociales, la cosa va fluyendo. Antes tú tenías que ver un periódico, ¿era? Para tu ver pues, cualquier en cosa. Una, en, hace, varios años, hace varios años, la carrera de la muerte salió en Telemundo y en Univisión. Claro. O sea, nadie está diciendo que no. Mostrando, mostrando lo malo que Pero, en este Entonces país. tú estás apoyando lo ilegal, ¿sí o no? ¿Tú estás apoyando eso, sí o no? ¿Lo ilegal? No, lo no, ilegal, no. tú lo apoyas. Apoyar no, no, dar un no, corrupto no, igualito? No, no, no, no, no, no. Lo, yo te hice una pregunta, contéstame. ¿Usted apoya la carrera de la muerte, sí o no? 809-725-0505, vamos a ver con la gente. ¿Usted apoya la, que, que se realice todos los 27 de febrero la carrera de la muerte? 809-725-0505, Hola buenas. Hello. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con la carrera de la muerte? Hello. Sí, eh, sí, hermano. Mira, oye, ¿qué es lo que sucede? Te voy a explicar. La, de, yo, yo, yo, yo soy un hombre de 38 años y yo siempre, para esta fecha, la gente se juntaba para dar vueltas en bicicleta que le compraban en enero, en la pasolita que, que uno se compraba entonces eso es una tradición como dice el joven el otro muchacho que está detrás de cámara es que, que lo por años lo único es que ya está muy muy famosa por, por, por las mismas redes entonces lo que se busca ahora es buscar por volverla como algo más formal exacto, exacto porque ya se ha vuelto muy muy popular y mediante las redes entonces lo correcto sería que le encabece un grupo organizado, responsable y te le busque un permiso, pero eso es una tradición vieja, eso no, porque la, porque la tradición hace ley, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso es una tradición de mucho tiempo, ahora que está desorganizada, ahora hay mucha gente, ahora hay más, eh, hay más meneo, mucha publicidad, muchas redes, entonces hay que hacer, organizarla, pero eso es una tradición, eso no es malo. No, no, no, no, no es malo, simple, simple y llanamente es que tiene que legalizarla, Correcto. algo con un permiso, eso, eso Ahora, es domingo, eso, mira eso uh -huh. una vez al año que se hace una tradición, Entonces, dile, pero hay que buscar una cabeza, que usted, mira cuántos motores son, son tantos, vamos a coger aquella, yo te apuesto a ti que las autoridades dan el permiso, vamos claro. a coger el parquecito del cementerio. Wow. Todo con el... seguridad, no, con, con valla, con valla, valla goma. Con la... Claro, porque en el estadio, se vamos a coger el estadio, los 27 de febrero, todo el mundo para el estadio. tiene? Con, con algo, con un claro. permiso. Claro. Pues loco porque ahí hay personas dañinas también. Claro que sí. ¿Me ¿No entiendes? Que tiran bueno, piedras. Pero bueno, que pa... le hacen ya hay, hay gente que se le trae al otro. Pero para decirte, entiende? Para decirte, Néstor, que en esa carrera se metieron vehículos grandes, pesados, minibuses y, y, y automóviles minibus. <risa> <risa> O sea, <risa> eso es... Sí. Hey, o sea, guagua, jailú, okay. Mini. ¿Sí, sí, oh. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que en la carrera de la muerte tú me dices, mira que eso es tradición, que eso es ok? Pero entonces se meten ese tipo de personas ahí. ¿A buscar qué? No, no, los carros, viene, yo, mira, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Choca dos y entonces el malo es la policía. Mira, yo no estoy de acuerdo con los carros de lujo. La gente eh, está eh, loca. Carros de lujo se metieron ahí a correr. No, no, no, un Ferrari viste tú ahí, no. vea, un Ferrari. <risa> Con, Marco, pero tú eres un tipo como loco. No, no, no, no, no caro. yo vi un Honda, que es un carro de lujo, metido ahí, nuevo? claro que sí. Un carrito negado, lo mismo. Ajá, pero no, mientras es esa loco. carrera Tienes sea. Que, sin mientras esa carrera no tenga el permiso, esa carrera es ilegal. Claro, y que te no te ya hay que decirlo problema. claro. Si esa lo que es ilegal, hay que prohibirlo. No claro, Ahora, claro, cuando sea claro, legal, sí. cuando sea legal, y yo espero que sí, porque, porque otra cosa, eso de que la carrera de la muerte sea legal, eso tiene tres años hablándose. Vete a ver si hay alguien de ahí, de los muchachos que ha ido al ayuntamiento a pedirle no, que ninguno, eso sea legal. ninguno, y ninguno. Y después entonces, hermano, es que no, no se forma. somos forma. nosotros que nos sí, quejamos sobre eso. Óigame. ¿Y qué se ha acercado tú ahí? mira, atención, talleres de mecánica, corredor de pasola que le gusta la velocidad. Aquí tenemos a Marco Rosado que va a hacer un grupo Exacto. para que ustedes eh, puedan hacer esta carrera. Exacto. Claro, Marco se va a prestar para hacer la cabeza. Ya después que esté la cabeza, todo, todo el mundo se forma el grupo. Yo, yo te voy a decir algo. Una, ¿cómo sí. que se dice cuando se juntan una, una directiva. Sí, una asociación. La, una asociación Carrera de la Muerte con Marco. Oh, ya, ya saben. <ríe> yo te voy a decir algo. Aquí pasaba algo con los grupos de carnaval. Los grupos de carnaval esperaban que sean las empresas que fueran para allá, para los grupos de ellos, a buscar, a darle patrocinio ¿Qué pasa? Que en un momento determinado los grupos se dieron cuenta que eso no funcionaba y cambió. ¿Y qué pasó? Bueno, que hoy tenemos un carnaval más o menos organizado, aunque este año no, no se celebró. Eso es así. Miren, eh, ¿puede usted opinar con los -09 -0 -5 -0 -5? Si 09725? 0505. ¿Está de usted de acuerdo que se realice esto todos los 27 de febrero? ¿Sí o no? Puede marcarnos ahí. Y... Sí. Uh -huh. Dialogar con nosotros. Si usted está de acuerdo, su opinión es válida. Claro. Eh, yo lo único que digo es que por ahí viven personas, mire esa bomba, hay niños, le tiran bombas porque la policía no haya ¿La que la hacer. Para la tatibana, claro, no, no, para dispensarlo, manito. Ya yo te dije, ya tú quieres. Si tú estás de acuerdo con eso, tú vas a ser vocero de eso. Te busca tres o cuatro mecánicos. Claro, tres o cuatro mecánicos. Exacto. Para que tú hagas una iniciativa. Marco pico. Rosado se ofrece a claro. liderar al grupo de jóvenes que corre todos los años en la carrera de la muerte. Claro. Aquí primero los osobrosos. Eso es así. Eso. Una exclusiva, claro. Exclusiva, Villalona. Una exclusiva, claro. No, no, no. Eso es así. Eso, mira, porque ahí hay, ahí hay señores mayores, mira, que eso gritaban como unos muchachitos. Ya ustedes saben. Entonces eso hay que moderar. Claro, ahora, señor, ahora, para que tú problema. veas, ¿tú crees que esa carrera lo harán en el Capacito? O la organización La Piña tú crees que ellos lo hacen tú crees que ellos se meten ah está acelerado, ah está cerrado ah, ah, está cerrado ah está viendo está viendo ahí que eh, ahí fue eh, que le gustó ahí a ellos no ahí, eh. ahí eso ah, no los ah. mielles ah ahí fue que le gustó eso ah, a, o sea, a Mirabal no, señores oye oye la ciudad, oye ahora ahora otra cosa otra cosa el viernes esos muchachitos la mitad, por lo menos, quejándose de que la gasolina subió. Y ahí la gastan, ahí y sí ahí gastan, la gastan gasolina. <risa> porque fue la noche entera <risa> que duran <risa> tan <los> malas <risa> Señores, vamos a dar una pausa y retornamos <risa> con los asombrosos. <risa>